recibir con un cálido aplauso a nuestro primer invitado del programa de hoy está con nosotros Marcelino Iglesias intendente de Guaymallén bienvenido bueno, Marcelino bienvenido. cómo estás un gusto recibirte gracias por venir buenos días Clara buenos días Lucas eh, muy contento y hoy porque se entre otras cosas se celebra el día de la actriz mendocina, uh -huh. que fue instituido en, hacia el natalicio de una, una queridísima actriz como fue Gladys Ravalle uh -huh. que nos dejó hace poco Ahí está. ella si bien fue oriunda de San Rafael eh, vivió toda la gran parte de su vida en Dorrego uh -huh. tal es así que uno de sus últimos cumpleaños en plena pandemia eh, junto con músicos del municipio le hicimos una serenata en pleno oh, día a Gladys eh, porque es un símbolo Y en este momento cuando veníamos hacia el Canal 7 Pasamos por lo que es una plazoleta Un parque lineal ahí en la zona de Ayaime y Matosoyos uh -huh. Que va a llevar el nombre de esta queridísima actriz bueno, Qué ¿Qué Yo como anécdota cuento eh, Que cuando estuve con COVID internado Ella me escribió varios mensajes y me daba fuerza uh -huh. Así lindo. que al, al respeto profesional Al cariño le sumo una dosis extra de afecto uh -huh. eh, porque como ser humano. Seguro. Bueno, qué bonito, qué, qué lindo comenzar, ¿no? La, la entrevista así, con sí, un homenaje, un homenaje. Eh, por supuesto por Gladys y, y a todas la, las actrices mendocinas claro, en su un, día. Un, un gran, sí. gran saludo. Bueno, Marcelino, ¿cómo están las cosas por el departamento? ¿Año movido para Guaymallén? Sí, año, el Guaymallén siempre es movido porque es un departamento Muy complejo. Rápido, sí. uh -huh complejo en su composición social, tiene uh -huh. zonas urbanas, periurbanas eh, y rurales, tiene sectores de buen poder adquisitivo, mucha clase media y sectores muy humildes uh -huh. que están y todos los sectores medios y humildes están padeciendo la crisis en forma intensa y a lo cual se suman problemas que ha generado por el propio gobierno nacional que es la imprevisión en la falta de provisión de combustible y, y todas las noches tener que estar chequeando si los camiones van a tener Gasoil, para poder salir el otro día, cumplir sus tareas, fundamentalmente la recolección, es un estrés más que le sumamos allá a los problemas que tenemos o conseguir repuesto en maquinaria, que tenemos uh -huh. algunas paradas porque no pueden importar los repuestos, bueno, pero esa es la realidad y nos atenemos a ella. Por supuesto. Nos viene a contar específicamente sobre obras que ya están desarrollando desde el 2019. Son obras muy innovadoras. De hecho, es el primer municipio que lleva a cabo eh, esto en la provincia, que tiene que ver con el revestimiento de los canales rurales. Para cuidar el agua, para que llegue a buen destino. Sí, Clara, Luca. Mucho se habla sobre el agua. Uh -huh. eh, se pide por el agua, se pide por el cuidado. Sí, claro. Algunos levantan banderas. Eh, eh, pero pocos son consecuentes con esto. Sí. Eh, yo vivo en la zona rural de Guaymallén. Uh -huh. ¿En, una ¿En zona, qué distrito vive? Corrali, ¿En qué el, es en el límite entre el Corralito y La Primavera. Así Ajá. que soy bidistrital. Ahí está. Bien, muy eh, bien. El, Y yo observaba uh -huh. la falta de eh, revestimiento que tenían los canales. Uh -huh. de los canales de riego. Sí, sí. sí. Recordemos que Guaymallén, Integra, junto con La Valle, eh, Las Heras, Maipú y, lo, y algo de Luján, el segundo cinturón verde del Exacto. país. Uh -huh. eh, en donde Guaymallén, en la zona de kilómetro 8, kilómetro 11, La Primavera, Corralito, Puente Hierro, Colonia Molina, tiene eh, una gran producción eh, hortícola uh -huh. de verduras y hortalizas. Bien. Eh, yo observaba que los canales no estaban bien mantenidos, pero fundamentalmente... La pérdida de agua. En consultas claro, sí. con el Departamento General de Irrigación, ellos nos dicen de que de tres litros se pierde uno. O sea, se pierde más o menos un tercio. Uh -huh. Es mucho. Es, es un despilfarro. No, aparte claro si sí. hablamos Pero de aparte, agua, ¿no? Estamos hablando de un recurso sí. que ya sabemos se que, la que, que no, no se trata de una sequía circunstancial. Nos vivimos claro. en un desierto. <ríe> No solo vivimos en un desierto, sino que por el cambio climático, que, no, que es una realidad, sí. eh, cada vez vamos a disponer de menos agua. Por lo tanto, tenemos que mejor aprovecharla. Uh -huh. Y Guaymallén, si bien Guaymallén tenía una falta de infraestructura total, eh, la, la zona rural era directamente la postal del envío, uh -huh. del olvido. La gente decía, ¿por qué nos falta esta calle? Pues no se podía faltar porque los canales, a raíz del, del drenado, del dragado que hacía... Irrigación se iban ensanchando tanto eh, que eh, cercaban la calzada. Claro, la gente la inexorablemente tiene que caminar por, a, por, a, por el medio de la calle, o por, ya sea de asfalto o de tierra. Uh -huh. y bueno, entonces nosotros, con, con la tercera zona de riego, concretamente con la inspección eh, canal vertiente de los corralitos, hicimos un convenio... Testigo en el año 2019, uh -huh. hicimos 180 metros de un revestimiento de un canal. Como el resultado fue bueno, nos propusimos uh -huh. durante el 2020, plena pandemia, hacer 2000 metros, que era uh -huh. una meta ambiciosa. ¿Cómo funciona este convenio? El municipio aporta más o menos entre el 60 y el 70% del costo, que es los materiales, uh -huh. que son básicamente hierro, hormigón elaborado, los fe, lo fenólicos para las para los moldes, los aditivos, uh -huh. también aporta horas camión y combustible para las máquinas de irrigación. Bien. Irrigación aporta la parte de ingeniería, el movimiento de suelo, la preparación del canal Bien. y el regante aporta la, el costo de la mano de obra. Uh -huh. Que cuando no la hace el regante directamente, la cubre irrigación y después la recupera, lo, lo envía al cobro. Como se uh -huh. El primer año, habiendo fijado una meta... Para el 2020, recuerden que estalló la pandemia en marzo, sí. de 2.000 metros llegamos a ser 4.060 metros. Ah, <risa> bueno, de, muy bien. Muy Nosotros mismos nos sorprendimos. Ajá. Fijamos una meta para el año 2021 de 6.000 metros y, y, y, e hicimos más de 8.000. Y para este año la meta fue un poco más ambiciosa Ajá. y eh, fijamos una meta de 8.000 metros lineales. Ajá. Ajá. Eh, ya llevamos realizados eh, alrededor de 6.000 con lo cual Bien. Eh, es muy probable sí, que, que se, se supere en, incluso ahí en, en, la, en la pantalla se está viendo sí, sí. fíjense que en algunos lugares se ve como al, al después eh, cuando el canal se construye sí. se sí. establece un, un, un tramo de banquina uh -huh. por lo menos para que la gente pueda caminar Claro, claro. algunas ...estamos avanzando en la consolidación de la banquina... Uh -huh. ...para que... Eh, ...porque... ...yo lo veo todos los días... ...hay gente que va con sus cochecitos de sí, bebé claro. por la calle... Uh -huh. ...y el... ...el automovilista o el camión... ...recordemos que es la zona productiva hay muchos grupos ¿Sí? de empaque, de uh -huh. producción... ...hay un tránsito pesado muy fuerte, sí, claro. muy sí. grande... ...y a una velocidad que yo les pido... ...yo siempre digo, las calles que hacemos... Porque previo a hacer los canales, previo a hacer la, el asfalto, nosotros tratamos de hacer los canales uh -huh. para confinar el canal. Claro, exactamente. Uh -huh. eh, con para lo que lo cual, cuando seamos se banquina espacio. y consolidamos la calzada, uh -huh. porque lo, los suelos son muy friables, uh -huh. geológicamente tiene una composición de un humus de 40 centímetros que es muy bueno para la, la, la, para este tipo de agricultura, sí, claro. sí. la verdura y hortaliza pero eh, no es un, un suelo pétreo, uh -huh. como puede ser en otros claro. departamentos. Se comienza a ceder expandir y se achica la calzada. Claro. Entonces, eh, la, es frecuente que haya ondulaciones, porque hay uh -huh. sumideros o tinajeras, que son... Bueno, y esto requiere un tratamiento muy complejo, que nosotros lo pudimos hacer en un tramo de la calle Severo del Castillo, con una uh -huh. obra muy importante, entre Rotón de salcedo y Corralito, uh -huh. pero es irrepetible, sin recursos de otro origen. Ir El municipio Tendría que hacer, por ejemplo, el resto de la calle de Severo el Castillo así, sí. pero es imposible por, por el costo. Uh -huh. El otro día, Sergio Marinelli, el, el eh, superintendente general de irrigación, uh -huh. cuando estábamos recorriendo las obras hace poco, sí. y yo le decía que estábamos cerca de llegar a los 18 kilómetros, que hemos llegado a los 18.000 metros, uh -huh. me decía, esta obra eh, no se podría financiar... Eh, si no fu fuera con un crédito internacional, desde el BIF, la Corporación Argentina de Fomento, uh -huh. o, la, o el Banco Mundial, o con fondos nacionales. Sin uh -huh. embargo, lo estamos haciendo en base a una buena administración de los recursos. Uh -huh. Este año, la cifra que va a invertir el municipio en los materiales, más el apoyo, más el combustible, va a superar los 200 millones de pesos. Uh -huh. ¿Por qué no la digo terminada? Primero porque aspiramos a hacer más de los 8.000 metros, uh -huh. estamos en mitad de año, estamos en claro. 6.000, así que calculamos que vamos a hacer más de los 8.000 metros. Y en segundo lugar, por la inflación. Claro, totalmente. Uh -huh. eh, claro. Lo, lo, el hierro debe, que se usa para las estructuras ha aumentado más de un 45% desde enero que lo compramos hasta ahora. Uh -huh. Pero lo más grave no es que haya aumentado, hay faltantes. Uh -huh. Eh, por suerte nosotros hicim, fuimos previsores, hicimos una licitación al principio de año y los principales insumos ya los tenemos acopiados. Pero como vamos a hacer más metros, queremos eh, eh, hacer otra compra. Y lo más importante, Clara y Lucas, es que son numerosos los vecinos, los regantes de la zona rural que se acercan a la, a la tercera zona de riego, uh -huh. eh, de, o a las inspecciones de cauce, a solicitar claro. si podemos incorporar a las próximas obras sí. el frente de su finca. Claro, ah, claro. están ya solicitando. Porque ahora el agua, la misma cantidad de agua, llega más lejos. Claro, porque totalmente. si no... Se, se eh, pierde. Se, se pierde, sin dudas. Y esto yo lo quiero sumar a otra cifra. Yo estoy hablando solamente de canales rurales hechos por el convenio con irrigación. Sí. Uh -huh. Si nosotros sumamos los canales eh, que hemos realizado o estamos realizando con fondos provinciales, nacionales o municipales en el resto del departamento se suman cerca de 30.000 metros más, es decir, uh -huh. antes de fin de año, antes de fin de año vamos a tener realizado, no hablo de cordón cuneta y banquina. Eh, eso es otro, el que son el revestimiento de aceque, sí. de canales, entre los cuales incluye el canal Lagunita, el canal de la calle Cervete, el canal de la calle El Pide González, que ahora viene a otra etapa, el canal de la calle eh, Avellaneda, el canal que bordea las vías del Ferrocarril San Martín, etcétera, etcétera, del ex Ferrocarril San Martín. Son cerca de 30.000 metros. En total, vamos a, vamos a hacer más de 50 kilómetros de canales, Excelente. más de 50.000 metros. Y en Cordón, Punete y Banquina, para, para que esto muestre el deterioro que tenía Guaymallén, estamos llegando a Villa Mercedes, si fuera lineal, porque ya hemos, wow. pasado, ya hemos pasado los 320 kilómetros. Uh, es muchísimo. Que es eh, esto muestra... La falta de infraestructura que yo siempre digo que tenía Guaymallén y que bueno, todavía no, aparece. Sin, sin duda. A ver, quizás en el sector productivo, más en zonas alejadas, nosotros no lo veíamos porque no es zonas que frecuentemos, pero eh, cuando uno circulaba ¿no? por las zonas más céntricas de Guaymallén se veía, sin duda, el deterioro de las calles, de la falta. Yo te pongo un ejemplo: Dorrego. En Dorrego faltaban 42 kilómetros, 420 cuadras de cordón, cunete y banquina. Sí. Ahora nos no, faltan muchísimo. Eh, alrededor de 7, 8, son. Eh, eh, Kilómetros a hacer uh -huh. que aspiramos a terminarlo este año o a principios del año que viene. San José. San José, toda la calle Godecruz, Lavalle, se modificaron. No, vos sobresignó, no, vos, yo, claro, vos claro, no el ahí, departamento, y están des, y claro. De, y la calle de Correa hacia, hacia el norte, ¿Sí? todo Pedro Molina, prácticamente no había no. calles con cordón cuneta, salvo uh -huh. alguna excepción. Hoy estamos terminando la calle Junín, Santa Fe, Albania, y ya con esto creo que nos queda un tramo de 12 de octubre y culminamos totalmente San José. ¡Qué pero estoy hablando de los distritos pegados, más urbanos. Sí, sí, total. Claro. La zona rural estaba, estaba olvidada. Y no perfecto. se invertía porque como vive menos gente y menos uh -huh. densidad poblacional, los votos no están ahí. Bueno, sí, eh, pero es importante para el movimiento económico del departamento. Y para la equidad, porque la gente Por tiene rural. derecho, tanto la que vive no, en Puente Hierro, en Colonia Molina, en Colonia Segovia, en Bermejo, en Dorrego... En, en Villanueva, ¿Seguro? en Rodeo de la Cruz. Sí, bueno. Y también para el aprovechamiento de, de un bien tan necesario como es el agua. Y ya que estamos hablando de obras y seguramente la gente está intrigada y como muy ansiosa, ¿qué pasa con el cóndor? Si llegó un acuerdo, el gobierno provincial va a colaborar, no, va nosotros a volver derivamos el, el tema. Eh, nosotros derivamos el tema al Consejo Patrimonial Provincial. Uh -huh. que, eh, el Consejo Patrimonial Provincial uh -huh. reúne a todos los organismos a, a artistas plásticos, eh, colegio de arquitectos, ingeniero, etc. Sí. Y ellos se van a expedir sobre qué es lo que consideran que hay que hacer. Bien. Perfecto. Y nosotros vamos, estamos esperando, esto ya ha habido uh -huh. reuniones, Bien. Eh, y vamos a hacer lo que sea. A mí, le digo sinceramente, eh, el Cóndor fue producto de la Pedrea que hubo en, en febrero, en sí, 23. Sí afortunadamente esa zona no fue la más afectada porque si el cóndor en vez de estar ahí hubiera estado en la calle sarmiento hacia el oeste sí muchísimas no viviendas no escuelas afectadas sí. y la verdad que yo comprendo la preocupación del periodismo pero nosotros tuvimos más de 1.600 viviendas afectadas uh -huh. pero muy afectadas tenían que ocuparse de eso eh, primero. Y, y eso eh, el orden de prioridades uno tiene uh -huh. que tener no, seguro claro. por más que el cóndor sea un símbolo, uh -huh. además recordemos que es un molde simplemente, no es una, eh, una escultura, un cóndor con ala de paloma. Uh -huh. eh, por eso no está no so en el orden de prioridades por el momento. No, estamos esperando que se sí, reúne ya. el Consejo Patrimonial Provincial y que nos dé un dictamen uh -huh. acerca de seguir cómo hacer. Porque Exacto. si no, cada cual tiene su opinión, el libre albedrío, uh -huh. está bueno que exista las opiniones que existan, sí. pero que haya un organismo que diga, bueno, esto es lo correcto. Y nosotros iremos eh, en, uh -huh. en consecuencia, Bien. si el gobierno con, ¿Seguro? colabora, eh, por supuesto que lo vamos a agradecer, pero eh, queremos hacer algo serio, porque el uh -huh. condo nosotros ya lo, lo, lo restauramos hace un tiempo. Y la verdad Perfecto. es una falta de responsabilidad volverlo a restaurar en las mismas condiciones. Uh -huh. Con yeso claro. para que una un no, no, próximo no no, no no, no, no, no, evento nada. climático no va a uh -huh. lo deje en el mismo estado. Seguro. Así que. Eh, no, eh, eh. Están aguardando. Hoy mi prioridad uh -huh. es conseguir gasoil para recolectar los residuos. Bien. Uh -huh. bien. Esto, bien. esto tiene que quedar bien claro. Perfecto. Sí. Marcelino, ha sido un placer poder charlar un ratito con usted. Este, sé que le gusta mucho la receta, seguramente se va a quedar atento ahí al paso a paso. A paso. El... ¿Es buen cocinero? No sé. ¿Le si hace soy más, más o menos? <risas> pero, pero sé hacer algunas cosas. Por ejemplo, mm. lo que sale muy es? bien. Y mi especialidad es el quepe crudo. Ah, ah, bueno, original, bien. bien. bien. ¿Es, este es de familia árabe? Sí, sí, mi madre se llamaba bien. Anya Ajá. Eh, mi nieta se llama Anya, eh, pero también soy buen asador, me gusta la baña ah, porque ah. es la zona donde oh, yo qué nací, en bueno, la colonia ¿cómo? piamontesa, Ajá. y me gusta mucho la cocina de olla, que era la cocina que hacía mi mamá, que claro. era de ama de, claro. cama de casa, bien, que claro. invadía con sus aromas toda la casa, eh, y, y que yo disfrutaba muchísimo y que sigo disfrutando. Uh -huh. Tiene que venir a cocinar Marcelino un claro. día entonces. Eh, ¿tenemos que probar sí, eso? Y esta receta eh, se la no lleva ahí anotadita. Eh, el problema es que los aromas van a invadir todo y sí. los. Ah, después ventilamos. <risa> después Los del noticiero van a estar Pero vamos a ver. Y mañana voy a cocinar con bro. Muy bien. Gracias Marcelino, un placer tenerlo. con por venir. Un placer. Vito, ¿qué tal? Marcelino, ¿te va a seguir ahí el apunte? Por supuesto, claro. Marcelino, lo invito a que después nos envíe la foto, quiero ver su plato. Ah, y claro, claro. Me encantaría la receta de su bañacauda, ¿eh? Ah, está, se pasa en receta. Me encantaría, si usted me lo, pero me lo permite, pero para favor, reproducirla. La bañacauda es una comida de origen piemontés, ¿no es sí. mía es muy yo, bueno. yo nací en una zona que había muchos piemonteses uh -huh. y bueno, ellos la fueron transmitiendo de generación en generación. Tal muy cual, bien. pero como muy que bien. cada uno le pone su touch, así que me gustaría ver el suyo, pero la bañacauda es una receta espectacular y para, sí. y para compartir. Y el claro. quente crudo, mucho más. Qué rico. Bueno, muchas gracias. <risa> Vito, no. nos quedamos con vos.